Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Y bueno, esta vez va a ser algo muy sencillo, muy cortito y bastante, bastante rápido Pero bueno, no quería dejar pasar por alto esta oportunidad para, para agradecer al a señor Ace Al La verdad que, bueno, estoy muy, muy contento, muy agradecido y un poco emocionado también, debo admitirlo Porque que que te regalen algo y que te manden mensajes lindos por privado, la verdad que te hace sentir bien, porque esto uno lo hace, esto me refiero al hecho de, de, de digamos, de, de hacer videos y tratar de entretenerlos a ustedes cuando ven un directo y que se prendan y que se olviden de sus problemas y que se olviden de, la, de las cosas que tienen en la cabeza del trabajo, de la familia, de esto, de lo otro, en dinero, de lo que fuera del auto y demás. Y que se prendan acá a jugar en un directo conmigo y que la pasen bien. Y que nos riamos y que mueran en un puente y que todos nos matemos con todos. Acá <risa> en los Tanks eso la verdad que me deja re contento. Y la verdad es que no puedo dejar pasar por alto esta, esta cuestión de que Eizal, hey, el señor eh, Emma, me ha... Me ha regalado este paquete inicial y la verdad que estoy más que agradecido, más que contento. Obviamente que voy a aceptar este regalo desde luego. Y, y no es una cuestión de, de cantidades, ni una cuestión monetaria, ni muchísimo menos. Es simplemente el gesto que me ha puesto aquí. Que un presente por ser un buen samaritano eh, es creo que la primera vez que un suscriptor me me me hace un, un regalo y, y creo que es es bueno cada vez que alguien me regale algo le haré un video así cortito dedicado para que para que se sienta se sienta que es alguien importante porque la verdad es que cada uno es importante y bueno eh, está bueno porque yo la verdad es que siempre siento que doy, que doy, que doy, que doy, que doy pero hoy, hoy justamente hoy, eh, después de un directo de dos horas Hoy me han, dado, me han dado un poquito de, de buena onda también para mí. Así que, Eizal, hey gigante crack, muchísimas gracias por apoyar al canal. Y desde luego que acepto este regalo. Así que, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chau chau.